Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy un programa muy especial y con una compañía muy especial. Les presento a Frago Peña, un amigo y un bailarín de danza contemporáneo excelente que nos va a ayudar a cerrar este ciclo 2018. Después de tantos mates, de tantas charlas, de, tanto, de tantas conferencias, eh, vamos a hacer este programa... De cierre, como les dije recién, y con este título tan especial. Danza de Pasaje al Invierno. Perdón, Danza del Cuerpo Habitado, Pasaje al Invierno. Y qué maravilloso esto de Danza del Cuerpo Habitado. Porque aquí Frago nos va a enseñar en esta meditación en movimiento cómo llamar a la energía, cómo estar plenamente consciente de uno mismo y cómo conectarse con la tierra y darle la bienvenida al invierno. En vísperas de Navidad, entonces, finalizando el ciclo 2018, los dejo aquí con Frago Peña y con esta bella naturaleza y panorama. Adiós, hasta el año que viene.